¿Qué tal amigos? Les saluda Cruz Rincón. Soy médico internista y nefrólogo del Hospital Universitario de Maracaibo. Tomémonos un tiempo para discutir sobre el acceso libre y restricto a la información biomédica en línea. El Internet está inundado con información médica. Para el año 2014, se estimaba que más de 3 billones de personas, o poco menos de la mitad de la población mundial, poseían acceso al Internet. Solo en los Estados Unidos. Cerca del 60% han buscado información sobre temas de salud o información médica en la red. Resulta sencillo acceder a cualquier portal de búsquedas, y escribir el nombre de cualquier enfermedad o medicamento, para ser dirigido hacia cientos de sitios de Internet, que van desde información robusta y de utilidad, hasta descabellada y peligrosa. Pero algo se encuentra desaparecido de manera conspicua. El contenido de las Gacetas Médicas revisadas por expertos, la información médica más fiable en el Internet, se encuentra oculta de la mirada pública y de la mayoría de los médicos del mundo. A pesar de que la mayoría de las publicaciones médicas se encuentran disponibles en línea, sus editores limitan el acceso a aquellos a quienes ellos escogen, y quienes pueden permitirse pagar por dicho acceso. Esto no debería, y no necesita ser así. En este momento... En que la tecnología ha cambiado dramáticamente, el Internet se encuentra posicionado como el conducto más económico y eficiente, para la diseminación universal de la información médica. Los editores de las publicaciones médicas conocen esto muy bien. Cuando el uso del Internet se hizo común, llevaron sus publicaciones en línea. Pero... En tanto que se adaptaron a los nuevos medios de distribución del siglo XXI, persistieron con el modelo de negocio del siglo XIX, continuando el cobro por acceso a sus lectores, tal y como lo habían hecho con las versiones impresas de sus publicaciones. Esto ha sido decididamente muy bueno para el negocio. La publicación de artículos médicos nunca había sido más rentable que ahora, pero viene acompañado de un gran costo para la comunidad médica los editores médicos establecidos le han dado la espalda a la oportunidad de distribuir, de manera universal y gratuita, la mejor y más reciente información médica disponible, a cualquiera con una conexión al Internet. Afortunadamente, la marea parece estar cambiando de manera favorable. Conforme pasa el tiempo, han surgido cada vez más publicaciones que se adhieren a un modelo de distribución gratuito en línea de los artículos publicados y del grueso de todos esos artículos, la mayoría pertenecen a las ciencias biomédicas. Mas sin embargo, tan solo un par de miles de publicaciones científicas están disponibles de manera gratuita en la actualidad. La mayoría del contenido médico de calidad aún permanece inaccesible. Aún así, si se sabe bien dónde buscar, o si se conocen a las personas apropiadas, es posible obtener acceso gratuito a cualquier artículo científico probado que se disponga de la paciencia necesaria. Algunos de estos métodos de búsqueda son completamente legítimos, y otros no tanto. Pero ninguno implica el quebrantamiento de ley alguna, siempre y cuando el uso de la información obtenida sea para el consumo personal, o para contribuir a su diseminación y al avance del conocimiento, y que no se le destine un uso ilegal. En esta exposición, les demostraré varios de estos métodos sencillos, y espero, puedan compartir esta información con otras personas interesadas. Es posible que ya usted cuente con acceso gratuito a la información, si lo facilita la institución donde trabaja, o la universidad en la que estudia o enseña. El costo del acceso a estas bases de datos de artículos científicos se cuenta entre los cientos de miles de dólares, y típicamente solo puede ser costeado por universidades o por el gobierno, pero no por individuos. Una opción legítima y relativamente accesible para estos últimos, consiste en suscribirse en línea, de manera directa a las publicaciones. Pero una mirada rápida a los costos de suscripción de la mayoría de las publicaciones de interés en medicina general, da cuenta de unos precios que, para algunos, pudieran resultar muy onerosos, en el rango de cientos de dólares y ello solamente por el acceso exclusivamente en línea de la publicación, y no a su versión impresa. Por fortuna, algunos artículos pueden ser accedidos de manera gratuita, inmediatamente seguida a su publicación. Esto bien sea debido a que, su publicación fue realizada en anticipo a la presentación de los resultados en alguna conferencia médica, a que el patrocinante del estudio lo haya dispuesto así en función del uso de fondos federales para financiar la investigación, o que se trate de recomendaciones emitidas por alguna sociedad médica de carácter científico, sobre algún tema de interés para sus suscriptores. Tal como en este caso, un lineamiento publicado en la revista Anales de Medicina Interna, a nombre del Colegio Americano de Médicos, sobre pruebas no invasivas para evaluación de isquemia cardíaca. Donde se observa claramente, que el artículo se encuentra disponible de manera gratuita en virtud de ser una recomendación emitida por un panel de expertos convenido por dicho colegio. Y de hecho, el artículo puede ser obtenido en formato PDF, que es completamente similar a su versión impresa. Otra estrategia de búsqueda, consiste en utilizar la base de artículos PubMed, del Centro Nacional de Información Biotecnológica, perteneciente a la Librería Nacional de Salud de Norteamérica. El servicio PubMed Central, cuenta con una base de datos de artículos médicos publicados de manera completamente gratuita. Que pueden ser accedidos en este sitio de Internet, con acceso a más de 3 millones de artículos médicos, en más de 3000 publicaciones participantes en el mundo. O también puede efectuar su búsqueda en el Directorio de Gacetas con Acceso Abierto, o DOAJ por sus siglas en inglés. Accesible en este sitio de Internet con registros para más de 10.000 publicaciones emitidas bajo la modalidad de acceso abierto, no solo de interés para la medicina, sino también para otras áreas de la ciencia. Con el único inconveniente agregado de que los administradores del sitio, con alguna frecuencia, tienen dificultad para excluir información de cuestionable valor científico, a diferencia de PubMed. En algunos casos, Muchas publicaciones permiten el acceso abierto al contenido de sus artículos bajo ciertas condiciones especiales. Una de esas condiciones es el tiempo transcurrido desde la publicación del artículo en cuestión, fijado en seis meses para algunas revistas, y en doce meses para otras. El portal de revistas médicas gratuitas, accesible en esta dirección de Internet, nos ayuda a conocer fácilmente cuáles de estas revistas, permiten acceso gratuito a sus artículos pasada cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, la Revista Médica de Nueva Inglaterra lo permite luego de seis meses de la publicación, en tanto que la Revista de Enfermedades Infecciosas de Interés Clínico lo hace luego de un año. Pero si la información que usted requiere no se encuentra disponible bajo la modalidad de acceso abierto, Quizá la mejor estrategia consista en pedir asistencia a un amigo, o tal vez una persona conocida que disponga de acceso institucional a la misma. Podría bien ser un colega, el jefe de su lugar de trabajo, o algún profesor en su sitio de estudios. O quizá, con un poco más de atrevimiento, podría usted solicitar la información directamente al autor principal del estudio requerido. Este método de ingeniería social es efectivo por dos razones muy sencillas. La primera está engranada directamente en nuestro inconsciente desde muy temprana edad. Cuando nos sentimos orgullosos de que nuestro trabajo ha sido distinguido, estamos dispuestos a hacerlo del conocimiento del mundo entero. Así, cuando un autor logra publicar en una publicación muy prestigiosa, tanto más prestigiosa sea la publicación, mayor será su propensión a compartir los resultados obtenidos con quien sea, que lo solicite por cualquier razón que parezca lo suficientemente legítima. El precio para poder acceder a ello consiste en tan solo decir por favor. La segunda razón consiste en una de prestigio. El autor, correctamente intuirá que cualquiera que sea el destino de la información solicitada, posiblemente lo citará a él, al grupo de investigadores donde pertenece, y o, a la institución donde labora, especialmente si se trata de una publicación científica. Tanto más citado es un autor, Mayor es valorada su experticia en un área determinada del conocimiento médico, aumentando su interés por diseminar y compartir los resultados de su trabajo. Actualmente, los portales de búsqueda, como PubMed, facilitan grandemente el establecer contacto con los autores de un artículo científico. En este ejemplo, me fue posible obtener la dirección de correo electrónico del autor principal de este estudio, que evaluó diferentes estrategias de transfusión de sangre en pacientes en estado crítico y su impacto sobre la mortalidad a largo plazo. En el correo electrónico que le envié al investigador, tan solo me presenté a mí mismo, mostrándome muy agradecido de que considerara compartir su artículo conmigo, con la finalidad de elaborar un seminario, explicando que no poseía acceso abierto o suscripción a la revista donde había sido publicado su trabajo. Tenga en consideración, de que esta es una persona con la que nunca había hablado en mi vida, con anterioridad y la respuesta del investigador se produjo al cabo de pocas horas. Ofreciéndome mayor asistencia de la que había solicitado, una dirección actualizada de correo electrónico para contactarle nuevamente, su dirección física y número telefónico laboral, y, muy importantemente, el artículo solicitado en formato PDF, anexado al correo electrónico. Pero mejor aún. El patrocinante que financió la investigación en un primer lugar, podría estar más que dispuesto a compartirla con usted por motivos evidentemente económicos. No vendría mal contactar al representante local de ventas, de la casa patrocinante, solicitando asistencia con respecto a esto. Otra condición, bajo la cual los editores de las principales revistas médicas limitan el acceso a sus publicaciones, lo son las restricciones de tipo geográficas. Así, las naciones que poseen un mayor producto interno bruto per cápita, deberán pagar por el derecho a acceder a la información publicada, en tanto que los países económicamente más pobres, pueden acceder de manera gratuita, basados en la localización de origen del requerimiento, extraída de la dirección IP de la computadora del usuario. Otras casas editoriales, utilizan el Índice de Desarrollo Humano, establecido y actualizado periódicamente por las Naciones Unidas, para determinar quiénes pueden tener acceso privilegiado a la información publicada, bajo esta modalidad. La revista médica de Nueva Inglaterra, por ejemplo, establece una serie de países a los cuales permite este acceso gratuito a los artículos que publica. Diez de estos países son de lengua hispana. Si usted tiene un colega o algún conocido que resida en cualquiera de estos países, puede pedirles que le faciliten el artículo, o los artículos que usted está procurando. Por ejemplo, este artículo publicado en la revista médica de Nueva Inglaterra, sobre la eficacia de una nueva vacuna contra el ébola, se encuentra disponible de manera gratuita en Colombia, meses antes de que sea de acceso gratuito en otras partes del mundo. Aún así, existen maneras de circunvenir los bloqueos regionales, lo cual resulta útil bien sea si usted vive en algún país, cuyo gobierno restrinja o imponga límites al acceso libre de la información en línea, o simplemente para poder acceder de manera privilegiada a los artículos científicos. Una de estas maneras, consiste en instalar el programa conocido como OLA, disponible para los navegadores de Internet, sistemas operativos de escritorio, y de dispositivos móviles más prevalentes en el mundo. Este programa permite el enrutamiento del tráfico de Internet a través de una red de computadoras, ubicadas en destinos físicos muy distantes al país de origen, permitiendo enmascarar la dirección IP de la computadora, con la de una U ubicada en cualquier otra parte del mundo, haciendo factible acceder, de manera gratuita, a los artículos científicos sujetos a restricciones de acceso regional. Para descargarlo, visite esta dirección de Internet, y proceda según indicado en pantalla. Acepte las condiciones del desarrollador del programa para continuar con la descarga. El programa comenzará a descargarse. Y una vez que finalice la descarga, proceda a la instalación del mismo. Siguiendo las instrucciones del instalador. Y, toda vez que haya finalizado la instalación, un nuevo icono aparecerá en la barra de navegación de su navegador preferido. Una vez que visite la publicación que desea poder acceder, presione el botón de Hola. Y seleccione el país de destino, mediante el cual desea enmascarar su dirección IP. En lo sucesivo, comenzará a acceder a dicha publicación, con el tráfico enrutado a través del país anfitrión. Tenga en cuenta que esto puede enlentecer la velocidad de navegación, para este sitio en particular, de manera considerable, pero es perfectamente reversible al restituir el país de origen. Así, se pueden acceder a los artículos publicados de manera gratuita, y mejor aún, de manera anónima. A pesar de ello... Existen aún artículos científicos a los que le será completamente imposible acceder por estos métodos, sin cancelar una prima por el privilegio. Particularmente, artículos de revisión publicados por ciertas casas editoriales, con gran impacto científico. Si desea acceder a este artículo, por ejemplo, verá que es imposible hacerlo por cualquier otro medio. Tal vez sea imposible, incluso, de obtener por intermedio del autor del artículo en cuestión. Es por ello que han surgido sitios como la Library Genesis, accesible por medio de estas direcciones de Internet, que permiten acceder al contenido de artículos científicos, simulando ser requeridos por instituciones educativas con acceso legítimo, o pago, al contenido publicado. Tenga en consideración, que este es un método ilegítimo, que tal vez no lo haga a usted sujeto de penalidad alguna, pero que podría desaparecer sin notificación previa, y que no es efectivo en la totalidad de los casos. En mi experiencia, la tasa de éxito está cercana al 90% con este método. Incluso, si no resulta a la primera oportunidad, es posible obtener éxito si se intenta posteriormente en minutos u horas. La primera acción en el portal de la Library Genesis, consiste en dirigirse al apartado de artículos científicos. Para proseguir con este método, es importante estar familiarizado con el concepto de identificador digital de objeto, o DOI, por sus siglas en inglés. Este es un identificador único, el cual es asignado a cada artículo científico publicado, facilitando su localización electrónica en Internet, y en otros medios digitales. Por ejemplo, en este caso, el mismo puede ser ubicado en la publicación médica, acompañando al artículo correspondiente o también se puede encontrar en el sitio PubMed, en la página del artículo que corresponde. Una vez en la sección de artículos científicos de la Library Genesis, se procederá a ejecutar una búsqueda, utilizando como término al número DOI del artículo que se procura. Obteniendo como resultado un vínculo hacia una copia del artículo. que puede ser recuperada, habitualmente en formato PDF, para su consumo personal, o para ser compartida con otros. Tenga en consideración que esta fase del procedimiento puede variar según su experiencia, pero la porción inicial del mismo siempre es invariable. En la misma filosofía, y de los mismos creadores de la Ibrari Genesis, existe también sci accesible en esta dirección de Internet, que es un portal de búsquedas que sirve para proveer redundancia a sus sitios hermanos. Aunque es un poco menos amigable debido a que se encuentra en ruso, pero a pesar de ello no es difícil de utilizar. Tan solo basta con introducir el número DOI como término de búsquedas en el cajón principal, y correr dicha búsqueda. Obteniendo una copia del artículo procurado, muy probablemente en formato PDF. Nuevamente, su experiencia puede variar, pero el procedimiento inicial es siempre el mismo. También es posible intentar obtener acceso a los artículos mediante una estrategia de búsqueda un tanto más tradicional. Utilizando las herramientas de búsqueda de Google, como Google Académico, es posible encontrar de manera gratuita el artículo que se está procurando. Pero tenga en cuenta que no es un método efectivo en la totalidad de los intentos, y en mi experiencia, tiene una tasa de éxito que oscila entre el 50 y el 60% de todos los casos. En este ejemplo, Supongamos que se desea acceder a este artículo, publicado en la revista de la Asociación Médica Americana, en donde se estudia el efecto del tratamiento intensivo de la diabetes tipo 1, y sus efectos sobre la mortalidad a largo plazo. Por tanto, accedemos a Google Académico, en la siguiente dirección de Internet, donde se procederá a efectuar una búsqueda textual del título del artículo, aquí encerrado entre comillas. Dentro de los resultados obtenidos, se observan cinco versiones del artículo procurado. Si usted procede a revisar cada una de estas versiones, encontrará que, en este caso en particular, la cuarta versión consiste en un artículo en formato PDF. y al abrir esta versión, se puede obtener acceso a una copia completa del artículo, habitualmente compartida por otro usuario de Internet, quizás sin el permiso de la casa editorial de la publicación. Finalmente, me permito recomendar el uso de la comunidad de Reddit. Este es un tablero de discusiones, donde los usuarios pueden votar a favor de los temas más populares, o en contra de los que no lo son. Existen miles de subgrupos de Reddit sobre cualquier interés imaginable. De importancia, en el subgrupo académico se pueden hacer peticiones para que otros usuarios nos faciliten los artículos científicos que estamos procurando. Esta opción es la que, en mi opinión, requiere de mayor paciencia, y cuya tasa de éxito es completamente impredecible. Lo recomiendo como una estrategia complementaria de búsqueda, o como una medida de último recurso. Para acceder a este sitio, se ingresa mediante la siguiente dirección de Internet. Debe ser un usuario registrado para poder publicar y hacer peticiones en el sitio, y deben haberse agotado todas las alternativas para obtener el artículo procurado antes de solicitarlo por ese canal. Si se cumplen con todas estas condiciones, se puede proceder a efectuar una petición. En este ejemplo, estaremos utilizando este artículo, publicado en la revista americana de hipertensión, concerniente a la asociación entre prediabetes y el desarrollo de hipertensión en un estudio comunitario de cohortes. En Reddit, se procederá a incluir todos los datos que sean necesarios para permitir a los demás usuarios del servicio ubicar la información solicitada. El título del mismo. Debe ser antecedido por un prefijo que indique que es un artículo lo que se está solicitando, y el cuerpo del mensaje debe contener el nombre del autor, la fecha de publicación, su número de página inicial, y el identificador digital de objeto correspondiente. Opcionalmente, se puede incluir un vínculo hacia el resumen del artículo, para luego publicar la petición. Una vez efectuada la publicación, no queda más que esperar a que otro usuario se tome la molestia de facilitar el artículo, lo cual podría tomar de horas a días. En este ejemplo, me tomó 24 horas obtener una respuesta, con un vínculo hacia una copia del artículo solicitado. Afortunadamente, en formato PDF, bien sea para mi consumo personal, o para compartir con otros. Les agradezco por haberse mantenido atentos a esta exposición. A lo largo de ella, hemos aprendido diferentes maneras de acceder abiertamente, y sin costo alguno, a los artículos médicos de las revistas científicas más relevantes para nuestra profesión, bien sea utilizando el sentido común, habilidades de ingeniería social, aprovechando los límites y debilidades de las restricciones geográficas y temporales, o utilizando metabuscadores que nos permiten recuperar o solicitar la información que estamos intentando procurar, de una manera tal vez no tan legítima. Ninguno de estos métodos expuestos implica necesariamente que estemos cometiendo un delito, a menos de que se perciba algún incentivo económico por redistribuir el contenido recuperado, o se plagiarice. La regla principal consiste en devolver y distribuir el conocimiento de manera abierta, Existen algunos otros métodos que tienen aún menor legitimidad, y tal vez no sean enteramente gratuitos, aunque sea asequibles. Debido a su naturaleza mucho más complicada, estaré tratando estos métodos más avanzados en una siguiente entrega. Soy Cruz Rincón, y les agradezco nuevamente por su atención. Los invito a visitar mi sitio, Osmosis Reversa, donde podrán obtener información y actualizaciones relevantes que espero, puedan ser de su provecho. Hasta la próxima vez.